Miremos un poco de lo que está pasando por el lado de Suecia. Allí se está llevando a cabo entrenamientos, ejercicios, militares Aurora 2023 y que son a gran escala que se hacen conjuntamente entre el ejército de Suecia, Finlandia y Estados Unidos, entre otros aliados de la OTAN. Pues que recordemos que Finlandia ya hace parte de la OTAN y por eso ya puede acercar y presencia de estas maniobras, más Suecia no hace parte, vale la pena aclararlo porque Turquía y Hungría no le han dado la luz verde en el bloque militar los ejercicios según algunos expertos son esenciales y envían un mensaje claro a Rusia de que el ejército sueco se está preparando para el caso de que las cosas se salgan de curso con la federación algo que la federación se ha empeñado en ratificar es que si existen amenaza cerca de sus fronteras por lo menos con finlandia responderá de manera recíproca en caso de la expansión de la otan a sus límites fronterizos de otro lado se conoce por medio de informes que ha emitido directamente la comandancia del buque almirante gorskov que este permanecerá de manera indefinida o incluso por meses equipado con misiles hipersónicos en el mar mediterráneo según se indica la fragata rusa almirante gorskov Estará en la base naval rusa de Siria en Tartus o por lo menos está allí desde el 25 de abril. Se desconocen los propósitos de la presencia en esta zona del Mediterráneo y durante tanto tiempo. Según los recursos de información se habla que el almirante Gorskop estaría equipado con 16 misiles hipersónicos que poseen alcance de hasta 2.000 kilómetros o... Algunos expertos están diciendo que Rusia envía un mensaje desafiante a la alianza y a Kiev que podría realizar misiones de combate muy cerca de la frontera del bloque militar comprobando la vulnerabilidad a la que estarían expuestos o en su defecto, según los analistas militares. Hablan en línea que pudiera tratarse de un apoyo para las fuerzas involucradas en la operación en el caso de una contraofensiva eh, o arremetida contra la península de Crimea por parte de la SAFO. Esta información sale a la luz luego de que hace pocas horas el mismo presidente en Kiev aseguró que, luego de los ataques en Sebastopol contra una refinería de petróleo, los. Eh, Ataques contra objetivos estratégicos de Rusia seguirían advirtiendo al Kremlin que este solo es el comienzo. En respuesta, el norte habría anunciado en las últimas horas el uso de los cazas F-35 cerca de la frontera de Rusia en territorio del bloque militar con el fin de garantizar la seguridad de los países que la integran. Esta información está entregando el portal de Drive en la información sección de Warzone. Los F-35 realizan patrullas cerca de la frontera rusa lo que demuestra la relevancia de la guerra electrónica. El F-35 es considerado uno de los cazas de quinta generación más avanzados equipado con sofisticados sistemas de guerra electrónica sin embargo los sistemas de radar y defensa aéreo rusos como los S-400 representan una seria amenaza para los aviones militares del norte especialmente cerca de las fronteras de la federación en este sentido cobra protagonismo la guerra electrónica que implica el uso de inteligencia artificial para analizar neutralizar automáticamente las amenazas del enemigo según los expertos occidentales, este concepto permitirá que el F-35 detecte identifique y contrarreste los sistemas de radar enemigos y de manera más rápida y efectiva, están prestando especial atención a los vuelos cerca de la frontera rusa donde los cazas F-35 deben demostrar su capacidad para garantizar la seguridad de los aliados de Estados Unidos y mantener una respuesta sostenible a las amenazas potenciales desde Rusia que también estaría preparado en caso de una agresión por parte de de la alianza